¿Qué tipo de temáticas puedo hacer lanzamientos? Porque ya me has dado muchas ideas. Ya estoy pensando en expertos. ¡guau! Un día voy a coger una lista, voy a apuntar a gente que conozco, que de hecho te lo recomiendo. Voy a apuntar a gente que conozco y voy, voy a pensar en, en, en, en hacer su lanzamiento. ¿Qué tipo? Nosotros hemos hecho lanzamientos de psicología. Los sea, tienes todos en el canal de YouTube. Psicología, espiritualidad, yoga, finanzas. Marketing digital, arte, dibujo, fitness. Es que hay tantos, porque a día de hoy lo que creas y lo que no se puede vender online. Y lo mejor de todo es que para aquellas personas que vienen a intercambiar tiempo por dinero, sea un nutricionista, un profesor de yoga, un psicólogo, un coach que se dedica a dar formación uno a uno para todas esas personas, tienen un beneficio que no se lo pueden imaginar. Porque cuando tú eres una de estas personas, cuando entras en este grupo no dejas de intercambiar tiempo por dinero, mi hora vale esto y tú me pagas esto. Una hora, esto, ta, ta, ta. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que el día tiene 24, 8 para dormir. Vamos, que 4 en comer aunque te pasases el resto de tu vida trabajando seguramente, no llegarías a ganar aquello que quieres. Sin embargo, con los productos online tú vas a poder lanzar un producto online que vas a dejar de intercambiar tiempo por dinero que cuando lo crees una sola vez eso ya no depende de tu tiempo. Ya no depende de tu tiempo. Tú puedes vender uno que te va a costar lo mismo que si vendes 45, o 50, o 100. Porque se convierte en un negocio rentable y es escalable. escalable. La verdad que por eso no paro de traerte gente, de ponerte estos vídeos, te lo tienes todo documentado para que veas la gran oportunidad que existe Hoy, acuérdate de la historia que te conté de WhatsApp. WhatsApp se compró hace 10 años por 100.000 euros. Hoy, WhatsApp vale billones. La persona que puso esos 100.000 euros ahí estaba en el timing correcto. Y tú hoy estás en el timing correcto. Y tú hoy tienes la oportunidad de crear un negocio online a través de los lanzamientos. No sé, dentro de un año, no sé dentro, de... no lo sé, me encantaría poder decirte que sí, pero no tengo una bola de cristal como para verlo. Pero hoy sí estás ahí, hoy estás en el timing. Hoy estás en el momento de dar un golpe a la mesa y hacer despegar tu avión. Con destino a esas tres L's, libertad geográfica, poder trabajar desde casa, desde cualquier lugar del mundo. Y libertad temporal, no tener jefes y horarios, y libertad económica, ganar aquello que te pague tu estilo de vida. Hoy estás en el trending.